Policarpa Salabarrieta nació el 26 de enero de 1796 en Guaduas, Cundinamarca y falleció el 14 de noviembre de 1817 en Santa Fe de Bogotá. Fue una mujer sobresaliente en la etapa independentista de Colombia que luego logró constituirse como una figura heroica. Su actuación radicó en el espionaje a favor de las causas libertarias y obtuvo la denominación de La Pola. Quién fue por Carpa Salavareta. No se conoce con precisión el año de su nacimiento, no obstante se cree que está entre 1793 y 1796. Usualmente se toma como referencia más certera 1796, con lo cual se sitúa en su muerte en los inicios de su segunda década de vida. La falta de información común y documentos válidos mantienen en duda algunos de sus datos personales. Falta incluso el papel de su bautismo. Sin embargo, se cree, acorde a rumores, que el evento sucedió en Cundinamarca. Por otra parte, se sabe que Policarpa crece en un contexto familiar con posibilidades económicas favorables. Se puede decir que su familia cuenta con respeto por parte de su comunidad y con las posesiones necesarias para su vida cómoda, no obstante, carece de una posición social reconocida. La riqueza de su padre se considera mediana gracias a que inicia negocios relacionados al ambiente comercial y de la agricultura. Por otro lado, su madre conjunta una serie de bienes. En conjunto con su familia, Policarpa parte a la capital de Colombia en 1797 para establecerse en un punto de Santa Bárbara. Posteriormente Bogotá tiene que lidiar con la enfermedad de la viruela que aparece de una forma descontrolada. Este hecho alcanza a los padres y algunos de los hermanos de Policarpa con un desenlace funesto. La situación trágica termina por separar al resto de la familia y solamente ella y su hermano Viviano se quedan juntos en el domicilio de una madrina Luego su hermana mayor contrae matrimonio y los dos se van con ella. Asimismo, cuando Policarpa es adolescente, es parte del grito independentista y posteriormente se involucra en las fuerzas patriotas que pertenecen a los llanos. Sus actividades se centran en la comunicación hasta el punto de convertirse en un elemento muy útil para la causa. Entre sus menesteres, toma diferentes mensajes, recibiéndolos y enviándolos. De igual forma, adquiere diversos materiales útiles para el conflicto y ejecuta una labor de reclutadora, ya que convence a muchas personas para que se añadan a las agrupaciones patrióticas. Se destaca en su biografía que el poco tiempo desarrolla su talento para desempeñarse como espía, a tal grado que su trabajo se vuelve vital para las acciones a favor de la independencia del país. Se mantiene entonces cercana a los compatriotas, entre los que sobresalen Viviano y principalmente Alejos Sabarín, quien tiempo atrás participa en una lucha que le lleva a ser apresado hasta que finalmente libre, otra por ser espía. Vida de Policarpa Salabarrieta. La vida de la Salabarrieta se desenvuelve en el espionaje que favorece a su nación. Su participación en la causa por la independencia colombiana es trascendental e incluso ella es considerada como la figura femenina de mayor representación en esta etapa. Su labor no despierta sospechas hasta que aparecen unos documentos que la comprometen. Luego, alejo su más importante compañero es capturado y ella también cae en manos de los realistas. Entonces es fusilada y tal hecho despierta el impulso guerrero de las pobladores así como de diferentes manifestaciones de arte posteriores debido a su gran valor y